Ya. Hola chicos, soy Agustín ProGamer y bienvenidos al tipo que flashea en colores. Y sí, porque esto. Me ¿Qué? invita. ¿Qué pasó, Tina? ¿Flasheas ahora? No, por dejarme esperando tanto. Le dolió Puse, uh, sí, corta esto. Dina, ¿tienes que decir algo? ¡Miau! ¿Te le algo, Tina ¿Eh? ¡Mirá la cámara! ¡Me voy a rendir! ¡Uh, uh! ¡El tip! no me lo hagas! ¡Dale! ¡Hola, chicos! Bienvenida. ¡No! ¡No! Ya lo hiciste. Vale, chicos. Sos peque, Alejate. sos peque. Alejate. Sos un petizo que hace chi. Para que sepa el chi, es una cosa que me tope que bajo tierra. Y es un pelotudo porque está flashando en color. Yo voy a poner ese video a YouTube. El Chi flashea en colores, gol. Se fue. Se fue y no, va, no, no carga el Chi. Y espero que les gustó este video sobre el Chi, qué tipo, qué flashean, no, que flashea en colores. No, posta que flashea en colores el tipo, eh.